noctámbulas y noctámbulos Almas perdidas que vagáis todas por las desoladas calles de Marsella Oh Marsella la vieja Masalia, novia de este aún más viejo mare nostrum. Una de tantas novias y... ¿Pero acaso no la más sabia y la más bella? Como cada noche... Dadme vuestra mano y permitidme acompañaros en vuestra soledad de la madrugada. Criaturas de Marsella, bellas y tristes criaturas. Dejadme ser vuestro Cicerone. Dejadme ser vuestro Virgilio. ser vuestro chaperón, vuestro Tyler Durden, pero vuestro y solo vuestro, mis criaturas de Marsella. Yo soy Pollux y esta, vuestra casa siempre, Marsella Insomne. Comenzamos. Marsella Insomne. En la 115.9 de Radio Azul. Parece que ya tenemos al primero de los acompañantes de esta noche. Le voy a invitar a iniciar junto a mí, lánguido y elegante, nuestra singladura en esta madrugada. Vamos a saludar a Cuervo. Buenas noches, Cuervo. ¿Desde qué parte de Marsella nos llamas? Bu buenas noches. Sí, de desde el puerto. Ajá. ¿Y a qué te dedicas, cuervo? Cuéntanos. Uh, a todo y a nada. <risas> Entiendo. Dime. ¿qué querías contarnos? Pues verá, en todo empezó un día que fortuitamente me encontré un maledín. Yo creía que no era de nadie, pero juro que no lo abrí. Ajá. entonces es cuando la cosa mmm, se empieza a enredar porque vinieron dos primos a buscar el maletín eh, eh, yo los llamo el poca mecha y el filósofo yo me asusté y me dice el maletín con tan mala suerte que vino a caer en el jardín de, de mi vecindista muy inoportuno ciertamente y mi vecinita eh, tenía un caniche, un caniche sí eso es, un caniche muy feroz y, y, y muy territorial. <risa> Esa mujer era de armas tomar, ¿sabes? Y no era fácil que devolviera el maletín sin sacar eh, nada a cambio. Entonces el, el poca mecha se puso nervioso y quería pegar a mi pobre vecinita, usar la fuerza bruta para recuperar el maletín. Menos mal que el filósofo es un buen tipo y supo, para, supo pararle los pies. Pero es que resulta que el maletín era de otra familia, ¿me entiendes? No de sus primos. Y claro, vino la familia propietaria del maletín, con don Giovanni a la cabeza. Y hablaron con mi querida vecinita. Y mi vecinita le pidió que le dejara ver a sus sobrinitos ya que se sentía muy sola. Y necesitaba niños para jugar y pasar un buen rato. Comprensible. Esa parte creo que el filósofo no la entendió muy bien, porque a pesar de escucharlo, le llevó un gigoló de esos. <ríe> ¡Qué faltantez! Esto no acaba aquí. ¿Sigue ahí? ¿Me está viendo? No haría otra cosa que escucharte durante toda la noche si pudiera, cuervo. Ah, vale, vale. Don Giovanni eh, volvió a casa de mi vecinita, pero en vez de llevarle a su sobrino, le llevó una caja de bombones. Una caja de bombones. De ti, pero el caniche de mi vecinita le mordió los pies. Entonces, a la mañana siguiente mi vecinita no estaba y yo me siento muy solo. ¡Me quedo sin monedas! Una historia sorprendente, Cuervo. Pero... Una pregunta. Finalmente... ¿Qué había en el maletín? ¿Cómo que qué había en el maletín? ¡Estamos hablando de mí, imbécil! ¡Yo he llamado para hablar de mí! ¡Deme una solución! ¡Es usted un imbécil! ¡Ay, no! Una historia muy emocionante, Cuervo. Pero al final, ¿qué somos sino no esclavos de la economía? Pasamos al siguiente oyente. Gregor es un pianista, pero ahora no puede tocar porque alguien le ha partido todos los dedos. Cuéntenos, Gregor... Marsella Insomne, el A115.9 de Radio Azul.